Fettuccine con hongos y queso gorgonzola Necesitamos 500 gramos de pasta ya cocida 500 gramos de champiñones 2 dientes de ajo finamente picados Y media cebolla picada Vamos a agregar la cebolla y el ajo en un sartén con aceite por unos minutos Luego agregamos los champiñones Ya cocido todo Agregamos 500 mililitros de crema ácida Mezclamos y dejamos calentar para posteriormente agregar 200 gramos de queso gorgonzola Dejamos calentar a fuego lento y agregamos la pasta e incorporamos